En momentos como este, es que el equipo te hace fuerte o te hace débil. Por ahí dicen que pues, un, un equipo es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿no? El mundo cambia todos los días y las agencias de seguros deben cambiar con él. Raúl y Marian, fundadores de Integroup México, nos comparten algunas de las anécdotas por las que han pasado en nuestra sección Yo pasé por esto. ¿Por qué decidieron independizarse en el mundo de los seguros? Bueno, aunque lo que nos trajo fue el glamour y que cuando uno está más joven es algo interesante, poco a poco te vas sensibilizando. Francamente, algo que fuimos aprendiendo y fuimos desarrollando fue esa sensibilidad y darte cuenta que, que no todo es la comodidad y, y el beneficio económico. Sin embargo, algo que sí pudimos ver es que es una profesión que sí paga. Es decir, que eh, digamos está un poco en la medida de, de qué tan bien estableces tus objetivos, en qué tan bien lo, lo manejas. Me tocó acompañar en algunas ocasiones a algunos agentes. Fuimos a cerrar negocios y negocios importantes de empresas grandes. Y la verdad es que es una adrenalina que hoy la vivo y me sigue gustando entonces desde entonces yo tenía como la idea de que me gustaba hacer eso, me gustaba el eh, ser un agente, ser un broker. Hicimos un muy buen equipo de trabajo, íbamos como bien dice Raúl a cerrar algunos negocios y yo veía que pues sus habilidades eran muy buenas, muy por encima de las de la gente y yo me preguntaba ¿Qué hace como funcionario? ¿Por qué? ¿Por qué sigue como funcionario y no como agente? Pues tú como funcionario ves los cuadros de bonos y las retribuciones que tienen los agentes y yo te decía, él puede perfecto. Yo también tenía como el gusanito de independizarme, pero me daba también un poco de miedo. Y decía, algún día, me falta todavía como más habilidades, pero algún día es algo que me llama la atención. ¿Cuál era su plan inicial? Pero bueno, nuestro plan era hacer algo un poco diferente. Sí. Porque si bien tuvimos contraejemplos, también tuvimos ejemplos. Y, y la verdad es que siempre vivimos emocionados ya con esta idea, pensando en formar una empresa que tuviera unas diferencias marcadas con lo que nosotros habíamos visto y comparado con lo que nos hubiera gustado o quisiéramos si fuéramos nosotros el cliente, ¿no? que nosotros sabíamos que requeríamos de herramientas tecnológicas porque ese ha sido nuestro primordial punto desde que iniciamos. Para nosotros el, el home office no nació ahora, para nosotros nuestra empresa nació con home office. En México durante mucho tiempo hubo una idea del de agente de seguros, esa idea era eh, cuando alguien llegaba y decía soy agente de seguros o estoy vendiendo seguros, pero ¿por qué qué pasó? Estoy mal. ¿Qué fue mal? <risa> eh, era una idea, eh, creo yo, muy dada por por la manera en que iniciaban los los, los agentes en aquel entonces, no, casi casi que sacaban una mesita sí, y un, un, un lapicito y su hoja, ¿no? Y, entonces eso daba la idea de que era algo para, para alguien que venía de un fracaso. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil? La primera decisión difícil fue no tomar eh, la propuesta que, que tenía yo para ir a, a un puesto mayor. Porque siempre uno da por sentado que esa podría ser la oportunidad de su vida. Quiero algo de vida. Entonces, al iniciar con una convicción clara, la verdad es que todo lo que duele, duele menos. <risa> eh, definitivamente el, el dejar las comodidades de una empresa cuesta y eso al principio es lo que te hace pensar si hiciste bien o hiciste mal. Nos tomó muy poco tiempo, eh, les debemos de ser francos, nos tomó poco tiempo el comenzar a tener ventas importantes porque bueno, también sabíamos que si comenzábamos con una póliza más otra póliza, era muy, muy lento. ¿no? Entonces, con esta experiencia de negocios corporativos, fuimos por los negocios corporativos de la zona, hicimos alianzas estratégicas con varias cámaras y entonces pues nuestros negocios fueron grandes desde el principio y eso pues ayudó, pero, pero sí, es, te da nervio y le batallas, sí. ¿Cómo fue su primera experiencia con SoftSeguros? Desde que comenzamos con este proyecto, lo primero que buscamos fue tecnificarnos y lo hicimos en varios aspectos, inclusive en el sistema de control de, de nuestros clientes. Pasaba que con estos sistemas administrativos teníamos que tomar un curso para entender el cómo funcionaba y luego nos dieran como un acceso a hacerlo y te soy franca, eso, ese periodo del acceso, muchas veces hasta se me fue porque el curso era tan aburrido y tan pesado y que decía, ¡Ay sí, lo voy a hacer! Ya me tengo que meter a estudiarlo. Y, y la verdad es que me daba flojera, ¿no? Entonces, cuando tenemos el contacto con subseguros Seguros, nos dan un acceso por un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto fue, y en cuanto lo abro, me parece que se ve bonito y se ve fácil, le empiezo a picar sin este curso previo, larguísimo, de días. Le empiezo a picar y la realidad es que lo entiendo. Tenemos un curso después con, con gente de, de subseguros y nos parece fabuloso. ¿Qué enseñanza les deja este momento actual? Cuando en, las, en los ejercicios de ISO nos decían, ¿y qué pasa si hubiera una pandemia? Eso no pasa. Cómo no, si sucede es hoy. Y el problema no está para los empresarios hoy en el tema de la pandemia, sino en qué vas a hacer. Y probablemente cuando quieras comenzar, pues las cosas ya han cambiado. Ya no vas a poder seguir haciéndolo como lo venías haciendo. Y eso, creo yo, es un ejemplo también para nosotros como agentes de seguros. Aquellos que decíamos, no, no, no, es que todo es face to face. No, también hay que trabajar en el click. Y el call, ¿no? Y ahora, pues también en, en la videoconferencia. Entonces, las cosas han cambiado y esto nos da una buena idea de que lo que sucede también te empuja a seguirte capacitando, a seguir invirtiendo en tecnología. Nosotros buscamos desde el principio tener físicamente en nuestra casa un ambiente propicio para trabajar. Entonces nuestra casa está adaptada de manera tal que podemos tener un ambiente propicio para trabajar y bueno antes nos hacían un poco de burla los, los conocidos y los amigos y hoy creo que todos deberíamos de tener un ambiente en la casa propicio para trabajar en donde tengas todos tus elementos y, y bueno, la actitud positiva es algo que nosotros siempre permeamos en el equipo, nos hace sentir muy, muy felices y muy satisfechos que hay, hay personas del equipo que ya no trabajan con nosotros y el mismo equipo normalmente cuando preguntamos, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que más te gusta? Nos pues, hablan de esta parte, ¿no? Porque finalmente pues tú eres un entorno Eres un todo, ¿no? ¿no? eres el que trabaja en la oficina, el que tiene su vida personal, el que entonces, el tener una actitud positiva como organización, o sea, que sea parte de tus valores, que esta actitud sea parte de la organización, hoy hace la diferencia.